No hay respuestas precisas, sino preguntas que se abren una tras otra y en las cuales pues, cada uno tenemos que encontrar nuestro propio recorrido. Un recorrido por muchas obras que muestran una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de cuestionar el mundo, una forma de mirar la historia. La exposición... Eh, parte de un punto, ¿no? y es la decisión de un artista de convertirse en escultor, un camino difícil, siempre difícil, en un momento que además uh, se, había una vuelta al orden, ¿no? a finales de los 60, principios de los 80, en, en, lo, en los que se ponían en duda determinadas prácticas conceptuales previas, sin embargo, uh, Jaume Blenza muestra cómo se podía dialogar con, con, con esas prácticas anteriores y cómo se podían ir desarrollando a lo largo de un trabajo muy cuestionador, uh, ...desde el punto de vista de las, de las ideas... ...desde de, de, de ese, de, de ese cocinamiento continuo a la modernidad... ¿no? Como, de un, ...como desde el punto de vista de, la, de, de cómo evolucionan... ...realmente la forma de, la forma de hacer escultura. ¿no? La exposición empieza con, con un interrogante... ...es un interrogante que nos acompaña en toda la exposición... ¿no? Eh, ...él dice que la escultura es una de las mejores maneras... ...o la mejor manera de hacer una pregunta... Ah, y así es, ¿no? o sea, a lo largo de, de toda la exposición encontramos pocas respuestas, casi todos son preguntas, ah, muchas veces cuestionando el ordenamiento social y cultural que surgió de la modernidad. Parte de la ilustración en Europa. Y también siempre uh, poniendo una, un punto muy especial en eh, la participación del espectador, ¿no? el del visitante. El visitante aquí no es un visitante pasivo que, se, que es tan solo se pasea entre unas obras, sino que está obligado a reaccionar ante ellas. La fuerza que le, que le hace el espectador para situarse ante las obras. Ante, alguna de, ante algunas de ellas, creemos que hay, o sea, la primera intuición es a ver cuál es el buen punto de verlas, pero no hay ninguno que sea bueno, no hay ningún punto. De vista privilegiado. Todos, todos son válidos y eso genera, yo creo, que un juego, un viaje de ida y vuelta con el espectador, que es lo que hace que la exposición sea tan, tan intensa. Por primera vez en la historia del museo, hemos usado un, un espacio exterior, un espacio que compartimos con el CCB, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Que, uh, ...en el cual hemos situado um, dos grupos de esculturas... de Heart of Rivers y de, y de Heart of Threes, uh, ...con lo cual se, esta parte exterior... Uh, ...se convierte en una sala más de la exposición... O sea, ...salimos hacia afuera y luego volvemos a entrar al interior... Uh, ...reconociendo también la, el amplísimo trabajo que tiene... Eh, ...Jaume Prensa uh, pensado para estar situado en espacios públicos... ¿no? ...en espacios sin techo.